...en un moderno edificio en Valparaíso. Desde sus inicios, la Biblioteca del Congreso Nacional... ...ha estado presente ocupando parte del tercer y cuarto piso... ...de la denominada Placa, que une ambas torres... ...correspondientes al Senado y la Cámara de Diputados. Su sala de lectura cuenta con una completa infraestructura tecnológica... ...y es sede de diversos eventos parlamentarios... ...como sesiones de comisiones, seminarios... ...y eventos culturales y sociales. Algunas de sus oficinas miran hacia las pintorescas viviendas situadas en los diversos cerros porteños. Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. Raíces fuertes nos permiten soñar e innovar.